La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó tres meses de prisión preventiva contra Juan Alfredo Cruz Melenciano, acusado de asesinar a Rudy Sánchez Santos en medio de una riña el pasado martes santo en Guaraguao, municipio de Arenoso. Yo lo que quiero es que, como le dije a ellos, lo que quiero es justicia para mi hijo, que, que todo el peso de la ley caiga encima. No tengo ninguna inconveniencia con su familia, si no la justicia de Dios tienen ese caso humano. En eso se llegó más de este la noche, más ya este miércoles. Se recuerda sobre este hecho que se originó en un centro de diversión y que Sánchez Santos falleció a consecuencia de herida de arma blanca en tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo del toras en fosa ilíaca izquierda, según diagnóstico médico del hospital de Arenoso para NTN, su noticiero regional Giovanni Paulino.